Bienvenidos otra vez a la hora del código de App Inventor. En este tutorial vamos a crear una nueva aplicación con App Inventor. Primero iniciamos sesión en App Inventor y hacemos clic en Comenzar un proyecto nuevo, al que llamaremos Botando la pelota. Esta app tendrá una pelota moviéndose por la pantalla y utilizaremos el componente Lienzo. En las aplicaciones que vayamos a construir y en las que utilicemos este componente es importante ajustar una de las propiedades de la pantalla. Vamos a la parte derecha, a propiedades. Nos desplazamos hasta la parte de abajo y desmarcamos la casilla Enrollable. Esto hará que la pantalla tenga un tamaño fijo y el usuario no podrá desplazarse hacia arriba y hacia abajo. Después en la paleta, vamos hasta el menú Dibujo y Animación y arrastramos el componente Lienzo al visor. Vemos que aparece muy pequeño, así que nos dirigimos de nuevo al panel Propiedades para cambiar la configuración del ancho y el alto. Hacemos clic en la casilla del ancho y seleccionamos la opción Ajustar al contenedor. Luego, hacemos lo mismo con el alto. Ahora tendremos un lienzo más grande. Desde el menú dibujo y animación, arrastramos un componente pelota y lo soltamos en el lienzo. De nuevo vemos que es un poco pequeño, así que haremos la esfera un poco más grande. Para ello vamos hasta las propiedades de la pelota y cambiamos el radio a 15. Ya hemos terminado con el diseñador Ahora pasamos al editor de bloques. Hacemos clic en la pelota para ver los bloques del componente. Seleccionamos el bloque cuando pelota lanzado y lo incorporamos al espacio de trabajo. Pensemos que nos gustaría que hiciera la pelota después de lanzarla. Queremos que se mueva en la dirección de lanzamiento con una velocidad que coincida con la fuerza o la rapidez del gesto de lanzamiento. Y la forma de hacerlo es conseguir los parámetros del gesto de lanzamiento y conectarlos a la dirección y a la velocidad de la pelota. Primero, seleccionamos los bloques poner pelota dirección como y poner pelota velocidad como. Los arrastramos al espacio de trabajo y los conectamos al bloque cuando pelota lanzado. Queremos fijar la dirección y la velocidad de la pelota a la dirección y la velocidad del gesto de lanzamiento. Situamos el ratón sobre la dirección sin hacer clic, seleccionamos el bloque tomar dirección y lo conectamos al bloque poner pelota dirección como. Hacemos lo mismo con la velocidad. Pasamos el cursor sobre la velocidad y seleccionamos el bloque Tomar velocidad para conectarlo con Poner pelota velocidad como. Si vamos a nuestro teléfono podremos probar la aplicación. Una de las cosas que veremos al probarla es que cuando la pelota llega a uno de los bordes se queda pegada en él tenemos que decirle a la pelota que reboten los bordes y para ello volvemos al editor de bloques. Seleccionamos la pelota y el bloque cuando pelota tocar borde. También utilizaremos el bloque llamar pelota botar. Este último bloque que hemos añadido toma un borde como argumento. Y para obtener ese valor, lo que tenemos que hacer es pasar el ratón por encima de borde y seleccionar el bloque Tomar borde para conectarlo. Si probamos la aplicación ahora, la pelota rebotará en los bordes. Hasta aquí hemos construido una aplicación de juego muy básica pero que podría ampliarse de diferentes formas. Échale un vistazo al tutorial en PDF que hay en nuestra web www.damavis.com para conseguir nuevas ideas y hacer la app mucho más divertida.